Compartir un archivo desde Google es una tarea trivial y podemos hacerla de muchas formas Si no tengo el archivo abierto, por ejemplo ahora lo tengo aquí en el visionado de los archivos más recientes Puedo pulsar con el botón derecho y a partir de ahí aparecerá en el menú la opción de compartir O bien, si tengo el archivo abierto, tendré en ese caso la opción desde el menú de decir compartir o mucho más sencillamente desde el botón que tenemos aquí arriba para compartir cualquiera de las tres opciones que hemos visto nos daría el mismo resultado primera cuestión que puedo hacer compartirlo con una persona solamente o con una o con varias pongo a esta persona, le puedo añadir un texto y enviamos en este momento esa persona habrá recibido el enlace para eh, trabajar sobre este texto fijémonos que ahora ya me pone que está compartido con esa con ese con esa dirección de correo pero también puedo directamente pulsar aquí para copiar el enlace del archivo y decidir lo que sí que tengo que decidir es si quiero que quien lo reciba va a poder verlo, va a poder comentarlo o va a poder editarlo. Porque en función de que sea una u otra cosa, el enlace va a variar. Entonces aquí tendría que copiar el enlace nuevo para comentar o el enlace para editar. Listo. Ya tengo mi enlace copiado. Yo ahora podría irme a mi correo electrónico, pegar ese enlace para que la, las otras personas, quienes tuvieran ese, ese enlace, pudieran eh, trabajar sobre ese, sobre ese documento.